Gente, estamos aquí en una obra maestra hecha por mí y por mi primo, que vamos a ver si nos lo podemos pasar. No sé si se escucha mi primo porque esta aplicación para grabar es media... ¿Qué les diré? Bueno, estamos aquí y vamos a, vamos a seguir, por ejemplo, miren, ya estamos nosotros, estamos primeros del equipo azul y vamos a ver qué pasa porque... Falta un poco, ya les digo yo, sí, para, pero hay unos bloques. Les recomiendo mucho este juego. No, es que no sé si se te escucha pero igualmente explica, si Sí, los bloques del frente nos están quitando todo el, el paso. Eso, GG por los bloques. Debo dar clic a las cosas estas de acá. ¡Uh, ¡Oh, mira! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Somos unos locos, bro. ¡Oh! ¡Vamos a ganar! ¡Ojo! ¡Ojo! No nos hacen nada, tranquilo. Es verdad. Ah, sí, sí. <ríe> oh, what the fuck. Gigi por los bloques del frente. Gigi por los bloques del frente. Estás inseguro. Abre la trampilla. Eso, dale, dale. Yo la cierro, yo la cierro. Yo la cierro. Yo la cierro. A ver. Ojo, nos están tirando. Te voy a cerrar la trampilla. Arredellada, anda rápido. Ya, yeah, ya. Yeah. F en el chat. Quédate arriba, quédate arriba, ahora. Cualquier cosa, intenta. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos re bien, bro. No, tranquilo, hay que... ...estar positivo, hay que pensar positivo. Hay gente aquí... Nunca nos las hemos pasado, es bien difícil. Arre, estás grabando video. Uh, F en el chat. Uh, F por mi prima. Oh, bro, cartas de Yu-Gi-Oh! No te creo, cartas de Yu-Gi-Oh! Versión Roblox redondas. Ah, ah, algo me dio, estoy muriendo. ¡No! ¡Qué Desde la cámara de mi primo. Voy a, voy a revisar por el mapa. A ver cómo estás. Me avises si te lo pasas, eh. Lo está haciendo... Gigi... Ah. Resiste, resiste, resiste... Te voy a seguir, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo te estoy viendo, bro, te estoy viendo, te estoy viendo. Te estoy viendo por el mínimo, padre. No. Tienes que resistir. Vale, te estoy viendo. Estás, te quedan dos. Te quedan dos, te quedan dos. Te quedan dos, te quedan dos, te quedan dos. Te quedan dos, te quedan dos. ¡Uh! ¡Más velocidad! ¡No! ¡No! ¡F en el chat! Cuatro minutos. Con... Bueno, cinco. Bueno, chao, gente. Cuídense, nos vemos. Adiós.